Hola gente de Youtube cómo están espero que bien hoy les enseñaré a cómo descargar Geometry Dash. Bueno empecemos con el vídeo. Buscan el navegador que les guste en mi caso uso Trone. Bueno cuando estén pongan en el buscador descargar Geometry Dash. Le dan al primero que les aparezca. Le dan en descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Aquí ya se les empezará a descargar el geometría. Solo esperen unos minutos y ya estará listo. Como ven a mí ya se me descargó el archivo. Bueno lo que van a hacer llevan el archivo al escritorio. Como ven yo ya tengo el Geometry Dash. Acá le dan Extraer aquí. Acá les pedirá una contraseña. La contraseña es Alonchelo en mayúscula. Le dan en Aceptar y listo ya tienen el Geometry Dash para jugar. Le dan doble clic al juego y listo a jugar. Bueno chicos eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial de cómo descargar Geometry Dash. Acuérdate de suscribirte, darle like, comentar y activar la campanita para más videos como estos o etcétera. Así que bueno se me cuidan hasta la próxima gente. Chao.